Hola amigos, hoy se está acercando la Navidad, así que vamos a jugar a un juego supuestamente de terror, por la música no lo es, que se llama Santa de tres cabezas. Vamos a ver, a por él. Bueno, damos levantado. We can finally decorate the Christmas tree. My favorite time of the year desnudo? Dice que el tío que... Vale, dice el tío que, que lo que más le gusta de la Navidad es decorar el árbol Pero le hacen falta las bolas Y luego el tío está en bolas Esto... Pues hay hay que buscar cinco bolas, ha dicho Creo Una Cinco y las dos que lleva el colgando Podían ser tres Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver ¡Opa! Bueno. Uh -huh. Podemos coger más de una vez Para no estar bajando y subiendo Ay mira aquí hay otra ¡Sí! ¡Se puede! Aquí no hay bola. Esta casa me suena. Esta casa la han reciclado de otro juego. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo voy a poner ahí. Bueno, pues parece que. Que no hay más bola. Vámonos. Es que a esta casa he jugado A esta casa, no al juego Tres ¿Dónde está Vamos a buscar las bolas Pues no parece que tenga mucho miedo el juego Vamos a subir Ah, mira Falta una copla ¡Ay! ¡Mira! Cinco bolas sí. This Christmas tree is looking fire. I just need to find something to put on the top and the Christmas tree will be completed. I want my tree to be better than everyone else's. So I am gonna put three stars on the top of mine. Vale. I think I left them on my Lamborghini in the garage. Vale, dice que... Que necesita tres estrellas para que, bueno, pues a ver si tiene más deseos y se cumple sus deseos, pero que un tío que vive en un caserón como este, con un que ha dicho que vayamos a Lamborghini y tal, pues ¿qué más puede desear? a ah, mira las estrellas. Let's put these fuckers on top of the Christmas tree. Okay. Pon las puñeteras estrella en el árbol. pop no nice. Well, time to go to bed. It's Christmas tomorrow. Hell yes. A la cama que mañana es Navidad. A la jode anda que se ha cortado el tío en bola. Bueno. Oh my God, it's Christmas Day. I can't es wait to see what gifts. No Santa has left no me. Puedo para ver lo que I me hope ha de... I got, got another Lambo. Wait Santa a minute. Claus. Hey. Pero, what eh. the... Who the hell stabbed my lampshade? It's supposed to be Christmas. ¿Qué ha pasado aquí? Le han clavado un cuchillo aquí. Con... Dice que es raro, es Navidad y él estaba buscando su regalo. Para abajo. Algo no va Se oye como algo agitándose. O algo así moviendo una caja ey, ey, ey! Hey, hey! ¿Qué le pasa al árbol? What's wrong with the Christmas tree? ¿Qué le pasa al árbol? el muñeco que había aquí o el bicho? por aquí. esto parece un terremoto se ha parado está parado y ahora qué qué coño es esto Why is my present in the bathroom? ¿Qué hace mi regalo en el baño? Pero bueno, y.. ¡Eh, eh, eh, eh! Ha venido un Santa Claus de tres cabezas. Ahora entiendo el nombre del juego. Pero. Pero. Mi cabeza. Pero ¿qué hago aquí? Where am I? I think what the hell was that thing? ¿Y qué? Demonio eh, que era ese Santa Claus de ho, tres cabezas? Ho holy ho, holy shit. Ho Mierda Navidad. ¿Y ahora qué hago? Fum, diversión. Vamos a seguirlo, vamos a hacerle gas. ¡Hey! un Santa Claus por ahí corriendo, un bicho con los colores de Santa Claus. Hey, se ha cerrado la puerta. Necesito una llave. ¿Y esto? Da para la calle. ¿Me podéis por aquí? Solo se puede seguir el camino Te empuja a las paredes Necesito una llave Y ahora oy, oy, oy, oy. Ay, mira Es que parece que solo hay un camino Bueno, pues vámonos ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Dios, qué cosa más fea! ¡Vámonos! Son muñecos de nieve, llenos de sangre y con dientes. Dios, hay que buscar de dónde hayamos venido. La casa, hay que ir por donde sea. ¡Ah! Que me pillan. Y la casa. ¡Ay! Corre, corre, corre. Había árboles al lado de la casa, venga. Vamos. El trineo. De Santa Claus. Pero yo quiero la casa. Que me van a matar Y la casa Árboles Árboles, árboles, árboles Me sonaba, me sonaba Aquí está Ay, ay, ay La llave Ya De Guatemala, Guatepeo ¿Y esto qué es? ¡Un palo. Me come? ¿Tú te que me comen. Dios. Great. ¡Ah! Un tío con una motosierra. Corre, corre, corre. You ¿Tío, did it nota? Too, didn't nota. Did India. Tú. Who the fuck are you? ¿Quién eres? No he lo que ha dicho you also put stars on the top Pusiste of your tres estrellas tree. en el árbol we so Es we una locura Pensaba que tendría mejor Navidad que los otros Y ahora estoy, estoy pagando el precio Y esas que poner tres estrellas cetera, en lo, lo alto del árbol Hace que, yes. que haya salido Santa Claus de tres cabezas Y los muñecajos sí. right. Mierda Pienso que tener la ¿Y por qué estás desnudo? Buena pregunta. Es Navidad y nunca llevo ropa en, la, en Navidad, ropa interior. Nice. Vale, perfecto. Dios, que Dios más feo. ¡Hostia! ¡Que antes! ¡Dios! Han reventado la cabeza, tío. Hostias, qué guapo está el juego, tío. I've been a bad boy, Mr. Santa, but I'm not dying today. chico malo, pero no voy a morir ¡Oye! Can't catch me. No me puede pillar. Yo no estoy jugando ya, eh. Ahora mismo esto es. Hostia, Santa Claus de helicóptero. Oh, oh, oh. Oh, oh. It's him. Ho. It's the real Santa. Este es Amen. el Santa Real. Hey, tío, usa esto. I always Hostia. wanted an Uzi. Thanks, Santa. Siempre, dice que siempre ha deseado este arma, pues. Merry Christmas, you three headed cock sucking son of a bitch Nos hemos cargado a Santa Claus de tres cabezas Buenísimo, buenísimo Juegazo, juegazo Juego entretenido, de buscar cosas y colocarlas susto, emoción, laberinto, survival Betrayetra, alucinante Un 10 un día sobre 10, me lo he pasado asquerosamente bien, terriblemente bien y buenísimamente bien las tres cosas. He pasado miedo, susto, alegría, de todo. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Así que chao y hasta la próxima. Qué cosa más guapa, tío.